Hola, buenos días, les habla Elkin Díaz quiero enviarles un saludo a Bogotá, a la carta.com y decirles que estamos aquí en el Teatro Colón eh, en rueda de prensa como pueden ver eh, por el lanzamiento de la obra que va a estrenar el Teatro Colón eh, patrocinada por eh, el Ministerio de Cultura eh, producida por Gloria de la Pava donde cuenta con un Elenco maravilloso, eh, creo que les va a encantar, está Humberto Dorado, Julián Román como protagonista, eh, está Carmen Gómez, está Ramsés Ramos, está Diego León Hoyos, está Diego Trujillo, está Elkin Díaz mm, y vamos a estar en una obra escrita eh, por Miguel Torres, eh, o básicamente es una novela que se llama El Crimen del Siglo ...que escribió Miguel Torres y a la cual él le hizo una adaptación para el teatro... ...que estrenaremos este 17 de abril y tendremos funciones hasta el 29 de abril... ...entonces funciones aquí en el Teatro Colón para que ustedes vengan... ...y eh, se deleiten viendo un poco eh, lo que pasó en la Bogotá del, del 40... ...porque el tema es sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán... ...como Juan Roa Sierra... Eh, se encamina y toma la decisión para matar a Jorge Eliezer Gaitán. Mi personaje se llama El Flaco, es eh, un personaje que impulsa a Juan Roa Sierra a matar a Jorge Eliezer Gaitán. Así que están todos invitados para que vengan desde el 17 de abril al 29 de abril a ver el crimen del siglo.